suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Cruz Azul contra Santos Laguna. Horario, alineaciones probables y donde ver el partido de la Liga MX. La actividad de la jornada 7 del torneo clausura 2022 de la Liga MX llega a su fin este domingo 27 de febrero, con el encuentro entre la máquina de Cruz Azul y Santos Laguna en el Estadio Azteca, partido que podrás ver a las 19 horas por tu DN y las estrellas. Para este encuentro, los equipos llegan en este momento completamente contrastantes, pues la máquina de Juan Reynoso viene de ganar a media semana en Conca Champions y avanzar a los cuartos de final, además de que en la Liga MX marcha como cuarto lugar en la tabla con 13 unidades. Por otro lado, los guerreros quedaron eliminados ante el Montreal en la Conca Champions, con un resultado que le terminó costando el puesto de director técnico a Pedro Caimcinia. Además, en la Liga se encuentra como último lugar de la tabla con 2 puntos. Posibles alineaciones del Cruz Azul contra Santos del Clausura 2021. 22. Cruz Azul, Corona, Domínguez, Aguilar, Escobar, Mayorga, Lira, Vaca, Vaca, Antuna, Tabó y Angulo, Santos Laguna, Acevedo, Doria, Torres, Cobea, Campos, Cervantes, Gámez, Corriarán, Lozano, Aquirre y Preciado.